Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en los últimos 12 años más de 3 millones de personas pasaron a engrosar la clase media de los que quiere decir que hoy existen 6,5 millones de bolivianos, el 58% de la población con ingresos económicos medios. Gracias a los bonos sociales, 3 millones de personas se han incluido en la base media y ahora están produciendo y avanzando, según indicó el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán. Asimismo, la autoridad recordó que el índice de la extrema pobreza en el país bajó de 38% en 2005 a 17% en 2017, con la aplicación de las políticas sociales vigentes e implementadas en el actual gobierno. En ese contexto, la autoridad resaltó que la economía de Bolivia es una de las experiencias más exitosas y que es estudiada en el mundo porque tiene resultados muy concretos, como por ejemplo el hecho de que millones de personas hayan abandonado la extrema pobreza. Ese logro se debe a la sostenibilidad económica, que está ligada a precisamente a un modelo de crecimiento económico en el que hay una fuerte intervención estatal, según señaló el viceministro de Presupuesto.